vamos a hacer una breve reseña de su biografía Joaquín Huete Puerta es natural de Aranjuez, Madrid desarrolla su labor profesional en el sector turístico es el actual presidente del Centro de Estudios Espíritas de Benidorm. es coordinador del diseño e inversión de la revista espírita que edita la propia Federación Espírita Española y que está haciendo una gran labor y cada vez más difundida es socio colaborador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas desde el año 2004. Asesor del área de investigación de la Federación Espírita Española, con la que desde el año 2001 viene participando de forma activa en la organización de los congresos nacionales que se realizan cada año. Conferenciante, articulista, es un gran divulgador, pero sobre todo un incansable trabajador de la causa espírita huyendo de cualquier protagonismo, destaca por sus valores de entrega y sacrificio. Muchas gracias Joaquín por concedernos la entrevista. Gracias a vosotros. Pasamos a, a la primera. Como trabajador y artífice principal de las organizaciones de los congresos de la Federación Espírita Española, ¿qué destacaría en este último evento respecto a los anteriores? Bueno, pues eh, cada año es un año distinto... Eh nunca tenemos los congresos iguales y siempre tiene sus particularidades lo que sí destacaría es que año tras año desde el año 2001 que empecé eh, a, a tomar una parte más activa en la organización de los congresos y que bueno por, por algún motivo será pero sigo, sigo en ello eh, yo he observado que se van congreso a congreso se va tomando una mm, concienciación de los mismos y hay una mayor responsabilidad por parte de todas las personas implicadas. Eh, mi parte realmente es mínima. Eh, como bien decías en la presentación, profesionalmente me dedico al turismo y una de las partes del turismo que me dedico es al de congresos y eventos. Entonces, digamos que esa es la facilidad que puedo tener a la hora organizativa pero qué duda cabe que yo no estoy solo en ese proyecto y que hay una serie de, de personas de distintas áreas que también colaboran en la organización del mismo por lo tanto creo que es algo de equipo y que veo que año tras año está mucho más cons, eh, consensuado mucho más eh, consultado y de ahí el, el éxito de que todo el proceso desde el principio hasta el final eh, no hay detalle que se quede al azar está todo eh, bien organizado eh, hay una persona que se encarga de las ponencias de las salas, de las presentaciones hay una persona que está encargada de tomar los vídeos para luego hacer la, la, la divulgación a través de vídeos en las conferencias hay distintas personas que están encargadas del tema de, del material, de libros y revistas en fin, lo que sí puedo ver es que hay una mayor responsabilidad y una implicación por parte de todos los que componemos las distintas áreas de la Federación Espírita Española. Y si tengo que ver algo este año distinto de otros, es la participación de personas no espíritas y que van asistiendo a nuestros congresos cada vez más. ¿Eh? Se aprecia que el congreso está muy bien equilibrado, desde el principio hasta el final, no hay sorpresas, no hay en los crecimientos y la labor de conjunción, efectivamente. Entonces, ¿consideras que la evolución del espiritismo español se ve reflejada en la participación y asistencia a los congresos? Creo que es como una especie de complemento. Eh, lo que estamos observando es que la, el conjunto de la sociedad española va cambiando. Las ideas espíritas, poco a poco, van penetrando. Eh, por una parte, tenemos aliados muy sencillos, como es eh, la televisión, con cantidad de programas que nos están eh, echando últimamente. Eh, algunos de ellos son simplemente sobre fenomenología, eh, no más relacionados con el tema de la mediunidad, eh, con, con, con lo que es eh, la doctrina del espiritismo, pero que de alguna forma va abriendo los ojos a la gente. Tenemos películas en el cine, en la gran pantalla, tenemos programas de radio por, por todas las ondas, en toda cantidad de emisoras en todas las radios locales de, de España, multitud de revistas que hablan de, de, de, de fenomenología y todo esto va creando un, un clima social como un cambio de paradigma. La gente empieza a acostumbrarse a eso como una realidad. Entonces, eh, según vayan las generaciones pasando, esos son nuevos paradigmas que se van incorporando y que se tomarán con naturalidad. Entonces esas personas cuando necesitan eh, tener algo más de conocimiento sobre el tema porque les llama la atención, porque en algún medio han escuchado algo que les resuena sobre algún concepto, alguna vivencia personal, va buscando y encuentra la seriedad de las respuestas a través de la divulgación que venimos haciendo en, en los distintos medios, entre ellos Internet, eh, que la Federación Espírita Española va trabajando a través de este medio ya desde hace varios años y con unos inicios de éxito bastante notorios. De hecho, últimamente podemos contar con la página web de la Federación Espírita Española, donde la gente puede entrar, descargarse libros gratuitos, revistas, ver, ver, conferencias, dar clases online por eh, cualquier parte del mundo. Pues estamos viendo cómo en pocos años ha habido un salto, un salto tremendo. Hace dos años eh, la página web de la Federación Espírita Española contaba con 5 eh, con millones de, de impresiones y en dos años tiene 50 millones de impresiones. Esto refleja es la, la cantidad de personas que de alguna forma quieren saber, están buscando y llegan a esa página donde ven que hay una seriedad que las cosas se explican con, con otro rigor distinto al de otros medios. Uh -huh. ¿Eh? Es una herramienta que está haciendo prácticamente... No un... solo en revistas. revista, estoy hablando de la página Pero, de los el... contenidos, contenidos uh -huh. y contenidos tomados eh, desde la seriedad, obviamente. Cosa que la gente joven, especialmente, sabe aprovechar muy bien, efectivamente. Eh, en cuanto a las ponencias, en cuanto al trabajo concreto de aquí del Congreso, ¿Es fiel reflejo la calidad de las intervenciones y ponencias de los participantes españoles acerca del movimiento, acerca del momento del espiritismo en España? ¿O creo aquí que en algo se podría mejorar la participación? Voy a empezar por el final. Mejorable es todo. Todo. Nosotros, como seres humanos, tenemos también cierta calidad y es mucho mejorable ¿no? Sí, es eh, cierto que cuando se proponen. Eh, los congresos y se propone el lema del congreso y el tipo de, de ponencias, de conferencias que se va a realizar, todo esto se, se debate en la Asamblea. Entonces, en la Asamblea General se hacen las propuestas y allí, democráticamente, se votan y aquellas eh, salen por votación, eh, como cualquier otro tipo de, de sociedad española, de sociedad civil. Eh, estamos. Eh, gracias a Dios, en un país democrático, y, y así se hace. Sí. Eh, curiosamente, para el año próximo, eh, ya tenemos un lema para el Congreso, que salió precisamente de la Asamblea General que tuvimos ayer, eh, día 5 por la noche. Entonces, hubo un, un número de, de, de títulos posibles en si la a dejar, sobre qué iba a tratar para ver luego de escoger los tipos de, de conferencias y conferenciantes, y de, de entre todos los títulos, por votación, se llegó a algo que se fue la mayoría de votaciones y este es el que el año que viene va, va a ser el lema del Congreso. Que será el mundo invisible. Que ha gustado mucho, lo ha mencionado eh, Juan Miguel, ya lo ha anunciado para el próximo año sí. y ya ha gustado bastante a todos los participantes. Es de, es de felicitar. Cambiamos un poquito de palo. Joaquín, entre tus múltiples compromisos... Al servicio del Espiritismo Español está sin duda la organización y el éxito de las Jornadas Espíritas del Mediterráneo que se vienen celebrando anualmente en marzo. Se van a celebrar este año próximo. Hay ya lugar y fecha. Se va a ampliar los contenidos de las mismas, tal y como se propuso en las anteriores. Estamos ya gestando ese nuevo... Sí, verás. Eh, hay una propuesta ya en eh, digo propuesta porque las jornadas, desde su comienzo, fueron creadas por consenso. Eh, nos reuníamos eh, los distintos centros, no sé si recordaréis, la, la primera fue en Valencia, en el Congreso Mundial. Eh, y a partir de entonces es cuando empezamos a fomentar estas, eh, estas jornadas eh, como, como pues, un instrumento más eh, eh, en el cual podemos juntar y poder debatir temas que afectan a todos los centros eh, y poder consensuar determinadas cosas. Entonces, eh, por eso digo que hay una propuesta, pero que no es la única, que podrían haber otras propuestas, uh -huh. eh, porque al final esto se decidiría entre los distintos centros de, de, de la zona del arco mediterráneo, al que va dirigida, que es la comunidad valenciana en la región de Murcia, que en un futuro puede ser que, que se vayan incrementando el área de actuación. Pero esto requiere su tiempo y su trabajo poco a poco. Entonces, lo que sí hay ahora mismo es una fecha que sería del 6 al 8 de marzo. Estoy hablando de dos días, cuando antes hacíamos un día, un fin de semana, sábado a domingo. Ahora estoy hablando de dos noches, por lo cual sería de viernes por la tarde. Por lo tanto, habría una ampliación de horarios para tener más tiempo de tocar más temáticas, incluso con... Eh, algún acto público que también tengo previsto con el Ayuntamiento de la Faz del Pi porque la propuesta va completamente sobre el hotel donde estuvimos el año pasado que sería el Hotel Robert Palace en, en la Faz del Pi en el Albir, y el Ayuntamiento nos presta un, un local eh, público también del propio Ayuntamiento para hacer algún tipo de acto o conferencia pública. ¿no? Eh, vuelvo a decir, todavía no sabemos exactamente el contenido, porque esto es lo que tendremos que consensuar entre los distintos grupos que estamos eh, Yo creo que ahora, en el mes de enero, será cuando pasemos una circular para recabar ideas y de esas ideas empezar a confeccionar un, un programa. Pero también podría ser que hubiera otra propuesta diferente a esta que, que yo he traído y entonces se debatiría sobre el lugar más no idóneo para hacerla de las distintas eh, propuestas que hubiera, y de ahí consensuarlo para sacar. Yo creo que siempre es importante que haya un consenso, que no haya un liderato, que no sea una persona la que o hace o deshace, sino que entre todos se consensúen eh, tanto el lugar, el, el momento y el, el contenido de, de estas jornadas. Que vemos que las jornadas están vivas y no solamente eso, sino que hay proyección para que sí. se vayan ampliando y se vayan mejorando. Es muy positivo. Bien. Como observador privilegiado del Espiritismo Español al estar en la Junta Directiva de la Federación, ¿considera usted que las invitaciones a las citadas jornadas podrían realizarse a otros grupos de fuera de la Comunidad Valenciana? ¿O deberíamos seguir ciñéndonos a los grupos? Bien. Para darte respuesta, te voy a matizar algo. Las Jornadas Espíritas Regionales, en este caso de la Comunidad Valenciana, eh, al igual que otras jornadas que se están realizando como son las, las jornadas Tarraguinas las jornadas de Barcelona en eh, en Brasil, en eh, jornadas que hacen los centros de Madrid etcétera, son jornadas que, organizan, que se organizan eh, intercentros eh, entre asociaciones pero no es la Federación Espírita Española la que está organizando esto eh, por lo tanto no se trata en este caso de si o, como observador de, de la Junta Directiva de la Federación Espírita Española eh, puedo saber qué es lo que opinan allí de esto porque esto nos lo dejan en nuestro biblioteca. y somos nosotros, sí, los centros los que mmm, tocamos esto, lo consensuamos y hacemos yo soy partidario personalmente pues, de que estas jornadas y por eso el, cuando hubo que titularla se me ocurrió lo del Mediterráneo porque igual podemos empezar con unas jornadas del Mediterráneo, eh, de, digamos, de lo que es la parte de Comunidad Valenciana, que es donde mayor, mayor parte de, de asociaciones espiritas hay en este momento, pero con la idea de que pueda, en un futuro, irse consensuando más y, y agrandar un poquito el arco y que sea del Mediterráneo. Con pues simpatía se pudieran contar Perfectamente, pegar, desde, Tarifa, de y, desde Tarifa hasta Perpiñán. Esto yo creo que es un trabajo que poco a poco irá saliendo y pues, hay mucho que trabajar, pero también tenemos que ser modestos y ir paso a paso viendo cómo vienen las cosas Muy bien. En cuanto al acercamiento del Espiritismo a la sociedad española, que siempre es una asignatura pendiente y siempre es no, digamos, uno, de las, uno de los factores principales que tenemos que tener en mente, consideras la necesidad de una mayor implicación personal en cuanto al trabajo y disposición de los miembros que forman la junta directiva de la federación o es suficiente el recorrido que actualmente se está o crees que eso debería haber una participación quizá de personas voluntarias que sin ser de una federación tengan ideas aporten su trabajo ¿Cómo considera esta cuestión tan importante. Voluntarios siempre hacen falta. Trabajadores espíritas siempre hacen falta. Pero, la primera parte de la, de la pregunta que me estás haciendo, el año pasado por estas fechas en Benidorm, en la Asamblea General, se constituyeron una serie de áreas dentro de la Federación Espírita Española y eh, estas áreas que comenzaron hace un año apenas ya han empezado a dar y unos frutos, la verdad, que bastante dulces, porque cada área se ha comprometido una serie de personas, ¿eh? no una persona sola. Por ejemplo, yo eh, tengo el cargo de vocal dentro de la Junta Directiva del área de la revista de la Federación Espírita Española, pero eso no quiere decir que yo sea más que las otras personas que están confeccionando la revista. Soy solo el portavoz, nada más es un equipo de personas que nos dedicamos a la revista, pero hay otras áreas, y una de ellas que me gustaría destacar precisamente por la pregunta que me has hecho, es el área de divulgación que es muy importante, es la forma de llevar el espiritismo por todas partes, en apenas un año se han conseguido muchas cosas, y apenas está en los inicios de estas comisiones, estas comisiones también en tan, son, un año. en tan solo un año por ejemplo, te diré en el área de divulgación se ha conseguido introducir material espírita, libros gratuitos, la revista de la Federación, etc., en grandes universidades de España, eh, con el permiso de, de las universidades Madrid, Alcalá de Henares, eh, eh, en, en Toledo, aparte de las universidades… Eso va, digamos, a la biblioteca de las universidades… O va directamente a, a los decanatos de Granada, exactamente. Ah, no, no el de Ciencias, el de Psicología tal, de, de cada facultad, eh, las distintas facultades, perdona. Eh, se han metido eh, libros, la codificación completa en una multitud de, de bibliotecas eh, en, en, en pueblos de la provincia de Madrid, de Ávila, de Guadalajara, eh, Toledo, o sea, toda la zona de Castilla. Eh, eh, vamos, es, es algo impresionante. Estamos ocupando espacios en bibliotecas públicas. Eh, estamos, el tema, otra de las áreas es infarto-juvenil, como el tema de, de los niños es delicado, como el tema de protección de menores, etc. Sí. Se, ha, se han estado repartiendo el libro de los espíritus a profesores de primaria para que ellos sean los que vean aquello primeramente y vean. Eh, de qué forma puede ser positivo cierta orientación en la enseñanza de los niños ya veremos más adelante se pueden dar pasos en, en otro sentido pero de momento como no. una mecha que se ha encendido Exacto, y que claro. se puede se puede disparar El, pero es que tenemos más cosas todavía y fíjate estoy hablando apenas de no un año se le ha mandado la codificación a sus majestades los reyes de España y hemos tenido una respuesta de la casa real Ajá. dándonos las gracias por el material que les hemos mandado ha llegado lo han aceptado ha sido el protocolo evidentemente no tiene respuesta de los reyes o de la casa real exactamente la página web de la Federación Española también como área de divulgación ya te digo la cantidad el salto tan tan significativo de, de, de participación de gente o sea, Creo que ese área concretamente está funcionando de maravilla. Y las, y las demás áreas igual, en cuanto juvenil, el, el área de divulgación, eh, la revista. O sea, yo creo que en un año, después que se han creado esas comisiones, y con la independencia cierta que tiene cada comisión, está funcionando de una manera que no tiene que haber una cabeza visible que tenga que estar encima, sino que cada área va funcionando de Dentro de lo que significa la importancia que es conocernos los grupos unos a otros, las personas que lo componen, sus inquietudes, sus iniciativas, pues, considera que sería bueno que los grupos se propusieran eh, no solamente eh, vernos en el Congreso, vernos en las jornadas, sino que de manera individual, de grupo a grupo, ¿eh? nos prestáramos a conocernos, a viajar abrir las puertas de nuestro centro, para compartir trabajos que se hacen eh, comunicados que se reciben por, compartir una comida un almuerzo eh, ¿crees, ¿crees necesario, sería positivo que los grupos tomen esa iniciativa? A mí me parece que sí que es, que es algo positivo eh, pero la iniciativa debe partir de los propios centros es decir, si, si yo quiero ir a visitarlos a Villena, no tengo más que llamar y decir oye, cuando va bien, nos juntamos un día y nos vemos y hacemos lo mismo cualquier otro grupo y bien es cierto que estamos viviendo unas épocas un poco complicadas en que la gente pues, se preocupa más eh, por si tienen para pagar la hipoteca y si tienen para comer que, que salir de viaje uh -huh. entonces, tampoco hay que acelerar las cosas pero, pero sí, que, sí que se, se empiezan a dar pasos en ese sentido y hay que reforzarlos evidentemente, no no hemos llegado al final, estamos al principio. Pero me consta que hay, hay grupos, asociaciones, por ejemplo, en Madrid, que se están juntando con una cosa tan sencilla como es recoger alimentos y llevarlos a Cruz Roja para que los puedan repartir entre la gente que necesita. Y para esa actividad se están juntando ¿eh? distintas asociaciones de Madrid. ¿eh? O sea, quiero decir que siempre hay cosas y se está haciendo cosas. Eh, hay que contarlas, si no. Un, muchas veces claro, claro. no se sabe es que a veces Entonces, claro, que sí, sí. si nos limitamos a realizar nuestras actividades durante todo el año podemos caer en la monotonía podemos eh, dejar cosas a un lado que simplemente porque no nos transmite otro grupo una idea no las hacemos en fin, considero que la unión hace la fuerza y que sería interesante eh, que esto formara parte de, la, de las ideas, de las iniciativas de las cosas digamos importantes el hecho de que los grupos eh, procuren conocerse de una manera más informal, de primera mano, porque eso genera confianza, generaría esperanza, sí. genera optimismo, entusiasmo y hace que tú abras un poquito tu mundo. Estoy de acuerdo contigo, que es necesario, pero también estoy diciendo que se van dando pasos en la buena dirección. Uh -huh y que más adelante me imagino que se seguirá dando sí. y que seguiremos ampliando esos horizontes. Tal vez en las próximas jornadas esta idea se vuelva, por supuesto, a plantear y, y... Yo sí. siempre eh, tengo en la cabeza unas palabras que se dijeron justamente en el Congreso Mundial. Eh, dijeron, el Congreso Mundial de Valencia marcarían antes y después el spread de tiempo en el En acaban de pasar apenas eh, tres años, en bueno, el 2010. Y creo que se están dando pasos importantes, ¿eh? pero que creo que debemos de ser, mmm, no esperar a que nadie haga, sino hacer cada uno, ¿eh? y desde dentro ir cambiando hacia afuera. ¿Eh? Los propios centros tienen que ir haciendo cosas, creando actividades, invitando a otros centros a esas actividades, a esas nuevas ideas, ¿os parece si podemos hacer esto? ¿Y si recogemos alimentos para los que no tienen? Ah, pues vamos a ver, ¿cuándo podemos poner una fecha? Oye, ¿y si hacemos algo... Eh, para el Día Internacional de Prevención de, del Suicidio, eh, pues mira, en Barcelona lo están haciendo, por ejemplo, llevan dos años, es una idea bonita, que es algo más claro, eh, que arraiga la sociedad, algo más que, eh, que estimula, que deja unas ideas que son la filosofía espírita sobre, sobre el tema del suicidio también, eh, para que la gente vaya despertando a eso y, y que vea un enfoque y un punto de salida eh, diferente yo creo que todo va marcando y todo va en alguna dirección tenemos que ser pacientes y constantes efectivamente y por último Joaquín eh, conoce nuestra revista eh, eh, quisiéramos pedirte si te parece interesante si podrías hacernos alguna sugerencia tú que estás muy dentro del tema de la educación qué consejo nos darías qué orientaciones para que pudiéramos mejorar también en cuanto a eso bueno yo no soy ningún experto eh, aunque lleve el tema de la revista el tamaño de la revista realmente es un poquito el, lo que es la imagen, la apariencia eh, hay otras personas que se encargan de los contenidos si sí, sí, bien es, es cierto que un gran gran eres es doctrina, eres eh, que ya... si yo, eres yo, un gran conocedor de la doctrina entonces yo creo que el éxito de, de una revista eh, de estas características ah. es que sea actual, que las cosas que lleve sean actuales que aborde los, pro, los problemas que tiene la sociedad actual, eh, yo creo que sería el éxito, en tocar cosas que, que están en el día a día es lo que marca el interés, la gente no ahora, a la está, está en crisis en crisis mucho tiempo, pero no se dan cuenta que la crisis real no es la crisis monetaria, la, la crisis real es la, las carencias que tenemos. Y lo que tenemos que, que mejorar desde dentro, no es decir mira, ahora yo quería cambiar de coche, ahora no puedo me han fastidiado, ya no puedo pagar la hipoteca no, no, no. todo viene a su, a su porqué, en épocas en que vienen mmm, penurias, uno mira arriba mira al cielo y entonces es cuando se acuerda que, eh, padre nuestro entonces eso es precisamente el, la finalidad creo yo, de cuántas crisis y cuántos cataclismos vengan en esta vida es para que miremos al cielo porque vivimos de una forma sin mirar al cielo y yo creo que los temas de actualidad y los temas que más llegan al corazón de las personas son lo ideal para reflejar una revista con estas características pues ese, ese, la vuestra, que el título ya lo dice ¿eh? Ad, Caridad Ese es precisamente el enfoque que, que queremos darle Pues nada, Joaquín felicidad por la entrevista agradecemos nuevamente la colaboración y de